Pues aquí estamos comiendo un. ¿Qué es piña. Pai de piña. Pay no, de, piña? de piña. Bueno, volteado de piña le llamas tú. Pero la gente normal, ¿cómo le llama? Pay de piña. No. ¿No? El ¿Pastel chetumal. de piña? El chetumal es un el volteado. El de chetumal. De ah, es, es Chena, el estilo el el chetumal. Es porque el de chetumal. Es ¿Hasta chetumal Emma? Por supuesto. <ríe> no se nota. Ok, un volteo de piña hecho por Enarosa Valencia y un pan negro, o como le llaman, pastel negro. Le mm, llaman cake fruit. Oh my fruit. God. -fruit. ¿Qué? fruit. Es frutelo beliceño, es beliceño ¿no? Depende beliceño. cómo lo, lo cómo pronuncien: hacer? si al beliceño criollo o al inglés. ¿Es? O sea, o, sea yo o al gringo. Somos más criollos. Fruit of Fruit Cake. Fruit. Eso es una herencia inglesa, entonces no puede ser mm. como el americ bueno, pues, americano. Bueno, pues eso estamos disfrutando. Eh, dos... ¿Y el eh, café? ¿Y cualquier ah, el café cubano. ¿Para que vean que somos ni en, claro. ni, en ni en Cuba. Ni El Está bitter bueno. que lo descubrió Ena en una degustación este, de angostura, ah. en la castellana, el café cubano. Y bueno, ah. estamos aquí hey. en... Ah, el, el, tulip, el tulip. tulip con galleta, galleta de soda. Galleta de soda. Clásico chetumaleño. Muy chetumaleño esta mesa. Clásico chetumaleño. Nos vestimos así por nuestro invitado. Claro que es. <risa> Muchas gracias. Iba a decir de buena madera, pero está en movimiento. <risa> <risa> pero sigue de bueno, pero... así es. Muy buenas tardes, don Tomás. Ese es su programa. Rato de don tardes. Tomás. Buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes a nosotros. Tarde, de gracias, me Encantado tenemos. de tenerte El gusto bueno. en a Valencia. Yo feliz como siempre de ver gente que quiero a todos y sobre todo cuando tienen que ver con Chetumal, que es mi origen, porque yo también soy de buena manera. La última frontera, pues ahí puedes poner aquí empieza y aquí termina México, y estamos hasta en libros. Entonces No me muevas porque aquí está el micrófono, aspecto, no, por aspecto, favor. Aspecto. Si te pones nerviosa, agarra no, no tu pastel. No, no me pongo nerviosa. Y es <ríe> porque ver a gente como el invitado que tiene Tomás, este, me recuerda mi origen y nuestras costumbres que se han ido diluyendo o que nadie, no todos lo conocen. Claro. Entonces yo feliz como siempre. Bienvenido a todo Hermano todo. Jorge Rodríguez Carrillo. Gracias, mi hermano Jonathan, gracias la Rosa, como siempre, Tommy, saludos Eduardo, es un gustazo, un enorme recordar aquellos tiempos en Chetumá, recordar la historia de Quintana Roo, recordar la música, recordar la política y tantas cosas que hemos vivido. Gracias y comparten a mi... un gran amigo que es el primer gobernador de Quintana Roo. un no, montón no, no, no de historias, la verdad que bueno, aquí están los panes, aquí está la comida, aquí está algunos tragos y muchas cosas. <risa> y bueno, el, el tema de, de relatos de don Tomás con jonathan Tanezada, eh, fit en Arroza Valencia y porque Rodríguez Carrillo es Eduardo Espinoza Buscháquil, expresidente municipal de Otompe Blanco, donde está la ciudad capital de Quintana Roo, tumal dos veces, diputado federal, Diputado local, presidente de la gran comisión, este, secretario de gobierno del estado y, este y un, un empresario un empresario que, que creo que llegó un momento en que nunca se esperó ser parte de la historia de Quindana Roo, porque lo es. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido y estimado Jonathan. Gracias a mi paisana, a Rosa, a, a don Jorge Carrillo. Sí, sí. Y con mucho respeto y afecto a don Tomás Contreras, siempre Gracias por la invitación y a este momento, momento histórico y muy agradable. Dos veces presidente municipal. Las dos fueron por eh, la línea institucional del PRI. Es decir, antes elegían a los candidatos pues, de manera lineal. No era tan democrático. ¿Cómo Eduardo Espinosa Busaki logró tener la simpatía de los gobernantes en turno para decir yo quiero que él sea presidente municipal la primera vez y luego no me importa que haya sido, que vuelva a ser. Muy buena pregunta. La verdad pocos me la hacen. Quiero este, empezar diciendo de que gracias a Enrique Alonso Alcocer, estoy metido en la política de hielo. Enrique del Alcocera era muy amigo de la infancia y un día circunstancialmente él va al partido revolucionario institucional en el comité municipal a buscar hablar con el presidente del comité que era Juanito Buenfil y entonces yo estaba ya haciendo mis pininos, yo no había estado nunca en política, no sabía nada de política entonces cuando él me ve siento un alivio al ver a una persona amiga y aliada ¿no? Y entonces él me invita a ser su coordinador de su campaña, así de volada. Y yo para todo, presidente municipal. Para presidente municipal. Y yo con toda la honestidad le digo, Enrique, te debo ser sincero, yo nunca he sido coordinador de campañas. Y se quedó así, me dice, pues yo nunca he sido candidato. Vamos a hacer una fórmula <risa> Muy buena. interesante, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ese proyecto con muchos fracasos al principio porque... Las famosas caminatas en las colonias no llegaban ni 20 personas. Entonces, en aquel tiempo, si recordarán las campañas, empezaban el 14 de diciembre. Un mes que la gente no quería saber nada de política, quería saber de posadas, de fiestas, de Navidad. Entonces, Enrique también era muy... Per, eh, percibía ese ambiente. Y entonces tomamos un acuerdo de, después de tres caminatas en fracaso, mira, mejor vamos a tomarnos... Días de descanso y empezamos el 27, 28 de diciembre. Entonces, ya para terminar el año, ¿no? para terminar el año. como yo era el coordinador de la campaña, yo no sabía realmente quiénes participaban en las campañas, si eran más hombres o más mujeres. Entonces, a mí se me ocurre hacer un planteamiento. Le digo, Enrique, vamos a meter unas bailarinas muy guapas y vamos a empezar tus, tus, <risa> tus caminatas. Rematando en una esquina donde poníamos mesas, camalitos, empanaditas, y metíamos el bailanco. Y deja que te, la gente te quiere y que te calle. Y entonces lo empezamos a hacer, y entonces de 20, ya la campaña llegaba a 600 personas. Que no era una, digamos, estrategia electoral eh, muy no. común. O sea, no era común, mejor dicho. No. innovando. Estaban innovando. Pero, estaban innovando. Pero innovando fue tu idea. Fue mi idea y entonces al paso de un mes el delegado del partido, este no me acuerdo su apellido, era de Puebla, Alarcón creo que era, nos manda a buscar al candidato y al, y al coordinador y nos pega unas regañadas. Y dice, ¿ustedes qué son? Son promotores musicales, son artistas. ¿Por qué? ¿Qué es eso de estar metiendo bailarinas en la campaña? Lo que quiero escuchar de usted, candidato, es su propuesta es lo que va a hacer por las, por el municipio de Tom blanco Y a Enrique le digo, bueno, la verdad es que la idea es de él, y me lo tira. Entonces yo le digo, la verdad es de que yo no sé mucho de las de estrategias políticas, pero esto en los últimos días ha metido casi diez mil personas. Entonces pienso o sea, que... Usted ganó la simpatía del, del candidato. Claro. Y, y luego también a Enrique Alonso, con todo respeto, él le gustaba andar su camisa de maga larga. Siempre, bueno, siempre. Un día tiempo. le digo, hoy Enrique le digo, ¿por qué no te corres la Manga. La manga. La y se va te sí, ver no. Muy sencillo. Así como estás. Y me dice: Es que tengo un accidente en una moto y el brazo lo tengo. No importa eso, yo ¿no? La gente ni se va a dar cuenta. Entonces pues empezó a enrollar la camisa. Bueno, el caso que ganamos. Se adelantó la mercadotecnia de, de, de ahora. Porque ahora lo usan los políticos. Y tú también. Mi no, yo, yo estoy de ahora. Yo soy de ahora. Entonces, ah. Enrique Alonso gana la elección con todas las felicitaciones del mismo delegado del TRI lo felicita y dice, así se debe hacer esto. Hay que buscar la combinación de algo novedoso con la propuesta de gobierno. Ay, Entonces, yo como buen amigo, como buen chetumaleño, a veces era la que no, ¿no? <risa> le digo, Enrique, pues, nos vemos, me voy a mis negocios. Yo tenía un negocio de bienes raíces, tenía el cine campestre. Estaba encargado del no? cine qué campestre. Exitoso, ¿no? ¿todos, todos. todos. Era, era de... Un... O era de don, de don Martínez Ross, ¿no? El cine siempre fue de don Jesús Martínez Ross. El pero cuando, de A mí me propone que se lo administre. Le dije, mire, don Chucho, para no tener problemas de amistad entre usted y yo, para que no le metan dudas, que si me estoy llevando la maleta, ¿cuánto le gustaría que yo le ponga de renta cada mes? Y me dio una cantidad y entonces yo agarré. Esa va a ser. Pero aparte por el cariño que le tengo a don Jesús. Porque la verdad es que... Don Jesús en los momentos más difíciles de mi vida siempre estuvo conmigo como con muchos políticos que hoy no lo reconocen, ah. pero siempre ha sido un amigo muy leal. Entonces yo le dije, este don Jesús yo le voy a pagar una renta y yo me quedo con el cine. Perfecto. Entonces yo regreso a mis negocios y a los 20 días va Enrique Alonso y me dice, ¿qué te hice? ¿Por qué le digo? Eres el único que no me ha ido a pedir... ¿Qué puesto le voy a dar? ¿No, Enrique? Yo te ayudé por la amistad que te tengo, nada más. Pero yo no quiero entrar en la política. Y me acuerdo que le dije, perdón la palabra, menos ese pinche municipio que está quebrado. Y se empezó a reír. me dice, no, Eduardo. dice, hay que buscar cómo sacamos adelante, Chetumal. Oye, siempre estuvo quebrado ese municipio. Sí. Y entonces agarró y le digo, no. Este municipio. O sea, quiero tu amistad. Sin decirlo despectivamente, o sea, fue... Sí, claro. Es que siempre ha estado así, ¿no? Entonces, este... este municipio... Y agarra... Sí, perdón. No, no. Sí, es que ese, ese municipio lo decimos porque está al, al sur. No, no, no, O sea, se está ya... Ese es el que pasa. Está no el lo que los centros de captación no lo han de impuestos... No, pero no no lo además los dejado. centros de captación de impuestos están en la capital. Hacienda, pero en aquel el entonces gobierno. el catastro dependía del gobierno ah, sí, las también. fuentes de ingresos las el estado, bueno, del estado no la tenía el municipio Exacto. la policía hasta la fecha Prueba hasta de lo que dice George es cierto hasta el día de hoy tránsito es el único municipio que no controla tránsito cuando debería sí, ser la capital. y entonces, por ejemplo capa agua potable debe ser controlado por el municipio pero bueno así fue la historia y así ha seguido es Generalmente sucede en los municipios donde se encuentra la capital del estado, siempre hay una merma en el municipio. Claro. Pero bueno, así sí. nos tocó vivir. Sí, y no, o sea, aquí en sí ha En otros lugares como Yucatán, Mérida, que es en la, sí. en la punta de la lanza de la política y en la Pero Bueno, la bueno para no cerrarnos el cuento, Enrique usa una estrategia maquiavélica. Iba a ver a, a un amigo muy querido de Don Tomás, el ingeniero Mario Villanueva de Madrid. Sí, <risa> ¿Qué? ¿Qué? Hasta parece sarcasmo. ¿Qué era, no, ¿qué era? yo quiero, quiero. No, antes de decirlo, mucho. oye, le pregunté mucho. si es su amigo. No, nos, eh, nos se mucho sí. a la buena o a la mala, pero aprendimos. Bueno, entonces, el ingeniero Mario era afecto a jugar tenis de vez en cuando. Y a mí me invitaba a mí, por una sencilla razón porque decía que el único que no le estaba pidiendo patentes, placas de taxi, algo político, era yo. Entonces, cuando iba a jugar conmigo, yo nunca me... me oye, dinero, écheme la mano con una patente. Écheme la mano con un taxi. Siempre no, respetando sí, no. el momento de diversión de un gobernante. Pero además, mi querido amigo, es que tú eras el campeón de tenis. ¿tú? También. <risa> <Sí>. <risa> y eso disfrutaba también, Mario. Eso, eso bueno, es sí, cierto. Oye, me <risa> estaba pasando... Que por cierto, un día llego y me dice le digo, ¿quiere que invitemos a algunas parejas? ¿Por qué él jugaba dobles? Y me dice, no tú y yo y digo, se me hace muy raro que solamente los dos, ¿no? Cuidadito, <risa> le gané. Exactamente, pero no sí, te voy a decir, sí le gané porque cuando llega me dice a ver qué se siente ganarle al próximo secretario del ayuntamiento y yo me quedé así, dije yo, no quiero estar allá pero conociéndolo le dije, no, ingeniero, muchas gracias, es un honor que me otorgan esta responsabilidad. Pero sí le puse su chinga en el tenis, porque estaba yo encabronado. <risa> Eduardo era el campeón estatal de tenis. Sí. Bueno, entonces, de ya pasa lo siguiente. Yo era un crítico del gobierno. Tenía un grupo político que empezaba a golpear al gobierno. Porque... Yo decía, bueno, ¿por qué tardan 20 horas en resolverte algo? ¿Por qué no tienen a la gente? ¿Por qué entras a las 10, 11 de la mañana? Entonces, cuando yo empiezo en esa pequeña oficina de la Secretaría de Ayuntamiento, me doy cuenta que la gente, en aquel tiempo Tom Blanco tenía 133 comunidades rurales. Se dice facilito, pero recórrelas y trabaja con la gente. Entonces, yo llegaba a las 9 de la mañana y pasaba la gente... ¿De dónde vienes, paisano? No, pues yo vengo de Huatusco en aquel tiempo. ¿De Huatusco? Pues ahora saliste para hablar conmigo, pues como a las 4 de la mañana. Híjole. Y son las 12 del día. Sí, me decía. Dentro de mí yo tenía... Esto no puede ser. Y ya comiste, paisano, ¿no? Mandábamos pues, comprar unos panuchitos, unos albutes, allá comíamos. Y lo que me pedía a veces lo podía resolver. Y muchas veces no. Pero yo siempre tuve... Por, por, este, por, por estrategia política, decir la verdad. Si me pedía una bomba que gustaba para riego 200, 300 mil pesos, decía la verdad, aquí no la vas a conseguir. Pero sí me comprometo a hablarle al delegado de reforma agraria, al delegado de la este, ¿Ah? agricultura, a ver qué puede pasar, pero tú tendrías que por un dinero. Entonces, les empecé a dar respuestas y atención. Entonces, al paso de los dos años estuve con Enrique Alonso, de una manera natural, cuando el PRI empieza a abrir los procesos a elecciones internas abiertas, se me montó en un día como mil personas en el palacio. ¿Y cómo te fue cuando pidió licencia Enrique Alonso? Bueno, a mí me dolió mucho porque Enrique Alonso, yo no era su proyecto realmente, pero Enrique Alonso fue una circunstancia política, porque a Mari Villanueva tuvo una guerra con Mariano Palacios. Palacios. Y entonces Enrique lo que quiso es proteger al Mario PRI. Mario Paredo para connotación para la gente, era el, el dirigente de el nacional Enrique, del PRI. Del PRI sí. Y Enrique Alonso era leal a Mario Villanueva. Era muy leal. Entonces Mario Villanueva dice, necesito una gente leal y que sea agarrida. Porque Enrique Alonso tenía carácter para enfrentarse a las brocas, ¿no? Mm. Y entonces Enrique, lo mandan al PRI, lo lloró. Yo era su secretario del ayuntamiento, lo lloró porque Enrique quería pasar como el presidente del primer centenario de la ciudad de Chetumal. De hecho, la frase más popular de, de Chetumal ha sido ¿De la del de de gobierno de Enrique Alonso Alcocer Chetumala. De buena madera. De buena madera. De buena madera. ¿Sí? Esa, no, no tuviste nada que ver con esa frase, ¿no? No, no, no, no para ¿De nada. Dónde, dónde surgió? Algunos dicen que fue una inspiración también de María Villanueva. Pero lo que sea, lo que sea, la gente sabe que este de... primitivo nos lo dijo. María Villanueva. No, María Villanueva. Pero usted no lo mencionó. No, Chacté, o sea, lo que están comentando viene de que Chetumal deriva del Ch árbol Ch rojo. Chacté. Chacté. Árbol rojo. Árbol rojo es cahua. El único árbol rojo es cahua. Y la cahua es buena para el gobierno. Enrique siempre soñó con ser el presidente de los 100 años de la ciudad Chetumal. Pero entra otro gran amigo también, Enrique este, Javier Díaz Carvajal con un propósito también, y entonces... Pero fue más gerente que, que presidente. Pero a mí me apoyó en el mismo sentido. Me dijo que está bien. Sí, porque porque Javier Díaz Carvajal es político también, obviamente. Claro. Sí, pero, pero no tenía... Digo, o sea, son, eran dos personalidades distintas, ¿verdad? O sea, ¿por qué no decir? Pero con muchas capacidades. O sea, Enrique tenía un estilo y Javier Díaz también tenía otro estilo. Sí. Pero, Javier, aquí en el centro de Tomaba esta, su oficina y Enrique en su camino. De la calle. Su... <risa> Uy, <quito. Sí. risa> no, bueno. No, la verdad es que son personajes los dos de Chetumal, muy reconocidos y, y apreciados, ¿no? ¿no? es caribeño el que no tomó los tragos. O el que no tomó los tragos. No, no, no. Sí, Enrique Javier. <risa> También le mete un oh, el eh, de buenas. Oh, oh. Es tradicional de Chetumal. Todos. Oh. En fin. Los bueno, entonces rápidamente yo acepto ser secretario del ayuntamiento, me dan la oportunidad y participo por primera vez en la interna del PRI enfrentándome a mi tocayo Eduardo Bando Martínez, de cual, el cual él sale ganador. Entonces yo... ¿Pero agar... eso fue ya en 1998. Más o menos. Para el 99, sí. Para el 99, sí. Porque recuerdo que empezaban las elecciones muy Y yo antes, todavía estoy viendo un poco... Ignorante, se puede decir, del aspecto político. Pues pierdo. Y yo agarro mis cosas y me voy a mi oficina. Pero en la votación hubo un símbolo que yo perdí por mil votos. Pero, pero eras amigo o eres amigo de Eduardo Bando. Totalmente. Sí, sí. En sí, aquel sí. entonces también lo eras. No. No, eso fue después. Fuimos enemigos. Después fuimos amigos. Bueno, no es que hemos sido, nunca no. hemos sido amigos. Siempre hemos sido amigos. El, pero, opositores, vaya. Opositores políticos. Pero pasó algo curioso. Yo apenas tenía los dos años en la política dentro de la Secretaría del Ayuntamiento. Haz de cuenta que él sacó 9 mil votos y yo saqué 8 mil. Pero yo, en lugar de ir a seguirle al PRI, y con no, esto tengo derecho a ser diputado, tengo derecho a meter regidores. Te fuiste a tu oficina yo de... me fui a oficina empresarial. Entonces, el delegado del PRI mal piensa y dice, oye. Si está en otro lugar y no viene, es que está plan, tocando no sé. las manos de la oposición. <risa> o, o, vas a, o ese capital político se lo va a dar. Se a otro. Va, no, se, o, o se lo va a ganar la oposición. Algo así. claro. ¿Quién era delegado Alarcón? Antes, antes, antes de él. de, antes de, él, de, él. de las... no, a mí me tocó uno de Jalisco. No, no, no, no, no. Alarcón era un delegado que yo sí conocí. De hecho, escribió un libro que se llama Las normas del poder. Se ha visto... Perspectiva priista. Ah, el arcón me tocó en la presidencia municipal. Sí, y, y era muy duro, una línea dura del partido. Y este, pero bueno. Pero por... además, Eduardo Espinosa Buchaki le ha tocado competir en dos ocasiones muy fuertes. La primera fue contra Eduardo Bando y la segunda fue contra Amalia sí. eh, Castilla Madrid. No, una compañera con mucha carrera política. Con una gran experiencia y, sí, sí, y mucho mal Sí, pero debo sí, pero... reconocer algo de Cora porque vi el programa donde le entrevistaron. <risa> fue la única que cumplió su palabra. No, sí, tiene palabra. Cuando quedamos en un acuerdo político, los Estados El que los que pierdan tienen que ir a levantarle la mano al que gane. Y fue la única que fue a levantarme la mano. Eso es digno de reconocer. Sí, es, una, o sea, es sí. una dama. Claro que pues sí, claro. Entonces... ¿Es, es una dama con producto de gallito. Claro. Sí. con el espíritu deportivo La verdad es que Fue un triunfo muy importante para mí Porque lógico que cuando yo estaba entrando horas de cuenta Que estaba allá arriba Porque ella fue, había sido controladora no, no, Ella tenía una carrera una política. carrera política Y yo no tenía nada más que dos años en la Secretaría de Ayuntamiento Pero, pero fue el éxito El hablar con la verdad con la gente No le prometas cosas Que no vas a poder cumplir Atiéndela y aprende a escuchar a la gente. Porque la gente tiene las soluciones a miles de problemas que los que tú crees que puedes solucionar. Entonces, Pero también te, te ayudó tu institucionalidad con Hendrix. Sí, sí, sí. Por eso Hendrix te apoyaba. Uh -uh. Hay que quedar muy claro. El candidato de Hendrix era su compadre Eduardo bando wow. Martínez. Pero te apoyaba. No, te voy a contar una verdad Eduardo sí. dice que no, ¿eh? porque también lo he entrevistado para el rato de don Tomás, te acordarás Eduardo dice que no, Eduardo dice que él fue en contra de la línea de Hendrix. Eso no lo sé, pero yo te voy a poner un ejemplo rapidísimo cuando yo gano la elección en la interna nada más imagínate que haya permitido que se escriban 11 candidatos, ¿en dónde se ha visto eso? No, es asociación de... sí. no, no, no. y ahora Hendrix sí, por el ejemplo. candidato <ríe> Sí, sí. <Claro. ríe> Sí, sí, sí, sí. Entonces, 11 <risas> candidatos para competir. Y sí, como, como 8 o 9 en la de Beto. No, en la de Beto no fueron tantos. Pero puedo enumerar. Son 4. ¿no? Tú eras uno de ellos. Javier ¿Eh? Mendicuti. ¿Sí? Este, Carlos. Carlos Joaquín, que no lo aceptaba, claro. pero, pero estaba dentro de. Eh, Chanito. Mauricio Góngora. Ah, bueno, en la última. Javier eh, Mendicuti. Oh, yes. Cora. No, Saramusa fue estaba? En, en, la, en la de Hendrix. Y... Paul Carrillo. Char Ortiz. Estuvo Paul, Paul Carrillo. Carrillo. Ah, Paul Carrillo. Sí allá. Pues entonces, en sí, la primera Hendrix sí hay... dejó que entraran 11. O sea, yo gano. ¿Tú crees que recibí la llamada al día siguiente? La llamada tradicional. Política del gobernador del estado institucional. Para eso. Oye, te felicito. Vamos a trabajar bien por el municipio, por el estado. Aquí no, pasaron 11 días. Es que estaba en Milán. Bueno, no sé dónde estaba, pero sí. yo como sí, lo pasó. Bien, como lo que pasaría Entonces, Milán, Estaba en una pasarela, tenía que pasar la pasarela para después... Independientemente sí. que yo tengo una gran amistad como Aquín pero eso pasó cuando yo gané. Entonces yo sentí que como que yo no debía haber ganado sin embargo ¿cómo me lo gané? con trabajo haciendo cosas que no se habían visto en Chetumal en la primera administración era trabajar intensamente era estar 20 horas dedicado al municipio y aparte hacer giras porque se dice muy fácil pues eres presidente municipal pero de 133 comunidades y de 86 colonias populares tienes que partirte el alma para sacar adelante sí, bueno pero finalmente tenías días el, el, el, la capital. Eh, ¿Sabes qué me ayudó esa primera tenías vez? Tenías el gobierno del estado ahí que también te daba todo, ¿no? ¿No? Pero, si me permites, vamos a ¿Yo? hacer los, las intermedias. Vamos a empezar con Narosa valencia. ¿Intermedias? ¿O quieres que empiece, Jorge? Que empiece, Jorge. Vamos, bueno, yo las sí damas creo, mandan. Yo sí creo, y me siento feliz de poder vivir este momento, esta circunstancia histórica, revivir. Las cosas que nos tocaron conocer en Chetumal, eh, la convivencia con los políticos y lo que está platicando Eduardo Espinosa de cómo se han dado los movimientos políticos en Chetumal, de cómo la gente chetumaleña fue aprendiendo a querer y atender a su pueblo. Y que, bueno, esto, las circunstancias políticas han cambiado porque... En Quintana Roo dejó de tener hegemonía un partido político y nos volvimos más con políticas cambiaron las circunstancias. Pero hay que seguir participando políticos. Yo creo que Eduardo y yo creo que Maya, Eduardo Obando y todos los a los que hemos Convivido, entrevistado, hasta el huesito. el, bueno, el huesito también fue presidente municipal. entonces vamos que el también. hueso Gendis de entrada le dijo. Le dijo, pero bueno, esa es otra historia. ¿no? Dilo, conocemos. brother, dilo, no importa. Misogeno, yo, misogeno, huesitos. No no, no, no, no, yo lo tengo que lo decir, lo tiene bueno, que pues, decir sabes, él porque no yo estoy hablando bien. de la historia de de Arroz, sí. sino que están hablando de la historia de de Arroz los protagonistas. Claro, claro. Entonces. Es importante, es, es interesante, es anecdótico y es histórico escuchar que ellos nos digan. Y nosotros podemos atestiguar algunas de las cosas, decir, es verdad o decir, no es cierto, Eduardo, eso no fue así, tú hiciste esto, o a cualquiera de los protagonistas, porque también nosotros lo vivimos. No, claro, él tiene que contar eso su tenemos, verdad. Claro, pero nosotros también tenemos la oportunidad claro. y tenemos la obligación, no solo la oportunidad, la obligación, porque este es un programa histórico, este es un programa que está sentando precedentes en la que los protagonistas manifiestan su verdad o su visión de los hechos. Y Así nosotros es. también participamos en distintas, en distintas trincheras. Trincheras o posiciones, pero también podemos decir, o sea, yo sí lo conozco, yo sí te puedo decir, sí cierto lo que dice Eduardo, te puedo decir, no es cierto. O te puedes callar. O me puedo quedar callado claro. y dejar correr. Sí, qué bueno que hablas. ¿Cómo ha pasado? Entonces, bueno, qué bueno que se puede hacer. ¿Quieres hablar así o quieres que don Tomás hable? Que hable Tomás. Yo voy a hacer... ¿Cómo el colofón. Tengo el derecho, soy la paisana. ¿En qué, ¿En qué situación nos pone Eduardo Abuchapes? Primero, que es muy coloquial, pero saca una diferencia que nadie se había dado cuenta o pocos, que cuando ganas la presidencia municipal, aparentemente de la mano del gobernador, no había tal compañía ni por el lado de él ni por el lado de Obando, y los dos lados tienen una perspectiva diferente, dicen, bueno, sí, él quería, ¿no? Esto es, esto es interesante porque es con el paso de los años que uno se va dando cuenta, bueno, ¿qué papel jugaba Joaquín Hendrix en ese momento? qué estilo estaba aplicando en el juego del poder, ¿sí? o qué estilo personal tenía, nada más. O sea, eso es como anécdota. Pero quizá lo más interesante es, Abushaki pasa, pasa por el ayuntamiento y en un buen segmento de la población deja gratos recuerdos. Desde luego que habrá otro segmento que no tiene buenos recuerdos, porque así es el juego de la política. Claro, y el, claro. que quiere, el, el que quiere el que hacer política, pues sabe que se va a llevar detractores toda la vida y después de muerto. ¿no? Cierto. Y el, ahora si me quiero volver santón, no pasa nada. Me vuelvo santón y todos están a mi favor. ¿Te me meto a la iglesia? Sí. Claro, me meto a la iglesia. <risa> sí, y ya. No, la política es Sería el buen predicador, ¿eh? sí, Seguramente, estoy seguro de eso. Pero cuando estás en política, tienes pros y, y contras. Eh, y en ese sí, escenario sí. de post pros y contras, nos gustaría, una vez que participe este, en Rosa y, y, y nuestro director, que nos pudieras decir qué es lo que volverías a hacer igual y qué es lo que cambiarías en tu vida política en, con una actitud crítica. Bueno, acá pude haber saltado así, pude haber hecho... Porque hoy, sin duda, tú eres parte de la, de la clase política fundacional y la clase política fundacional parece que fuera olvidada y no no, no jugó un papel histórico en la fundación del, es muy pronto del para país y del Estado. ¿sí? Entonces, ahí dejo esa pregunta Gracias. para que lo Una vez que la respondas. No no no, no, no, no, no, no, no, no, respóndela para que. El, bueno. el Ella está afilando el machete y le vas a dar más chance. Porque mi este comportamiento puede. en la primera ocasión sería el mismo siempre en la política porque yo he sido transmisor de los valores que me enseñaron mis padres pocas veces lo digo pero mi padre dio su vida para salvar a una niña cuando yo tenía seis años es, cierto? es un ejemplo de vida no es para hacer presunción y para hacer política ni nada simplemente es un suceso en mi vida histórico histórico que pocos pasan entonces eso te queda marcado cuando tú empiezas a tener ya este, tus razones de vida tus proyectos y decir, oh, se hubiera quedado en la banqueta y ni, ni modo no pero él, no, se, se tiró le empujó las pompis y pum a él le dieron el, el trancazo por un jeep y se murió, claro que cuando yo tenía seis años pues esta en una serie de cosas que Muy no sabes complicado. qué está pasando pero al paso de los años pienso que el ejemplo de vida de mi papá fue algo que me marcó para toda la vida uno ser honesto con decir honesto no quiero que se interprete absolutamente nada del aspecto monetario sino honesto con tus respuestas con tus valores. honesto con tus valores no, honesto, no, honesto honesto es decirlo en todos los sentidos decir ¿lo la verdad el billete nos gusta. Es como la Jean que dijo, no, yo sí robé, pero poquito. O sea, eso es algo honesto. El billete nos gusta. Por eso, sí. eso es honesto. Luego la otra es ser una persona sencilla. Mi papá tenía una tienda de abarrotes. Yo tenía seis años cuando llegaban a comprarle. Todos esos detallitos, disculpen que los tengan que platicar, sí, sí, sí, pero es importante sí, que los sí, diga. Sí. Llegaba un niño y se quedaba viendo el traste de grajeas. Y mi papá se le quedaba viendo. ¿Te gustan? sí. Me imagino que no tienes dinero, ¿no? No. A ver, agarraba una trastecita así y se lo echaba en un cono de papel. Toma yo. Y se los daba. Y luego cuando se enteraba que íbamos a jugar a béisbol en aquel tiempo, en, en, el, en la avenida Juárez, cerca de la avenida Obregón, antes de que iba a partido, me decía, toma, llévate esto para tus amigos. Me daba chocolates. Porque en aquel tiempo los chavos estaban fregados, como nosotros. Y entonces compartía. Entonces, esos ejemplos de vida... Y también debo decir que mi mamá fue una mujer muy luchadora. Pocos recordarán en Chetumal que ella y doña Fina Musa, cuando se llevaron la famosa televisión de las novelas de Chetumal, <risa> hicieron un escándalo, un escándalo mayúsculo en el Palacio de Gobierno para que devolvieran la televisión a Chetumal. A Simplemente María González Camalich. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nos llevaron la televisión para ver limpiada. que pues Se cruzó por allá el aterrizaje del hombre en la luna. Era una felicidad en Chetumal esos días. Tú te escapabas de la escuela para ir al parque de la esplanada no, para no. ver el, lo de, los deportes y la fregada. Después nos la dejaron una temporadita. Y después ¡pum! Se acabó. Entonces, mi mamá tenía ese carácter. Y mi mamá tuvo intereses políticos en una parte de su vida. Yo tenía 16, 17 años y decía, mi mamá está media loquita. ¿Qué anda haciendo allá en en Ucún o en, en en Raudales y todo ese rollo entonces todo ese, todo ese, ese aspecto fue complementando para que cuando yo tuve la oportunidad de sentarme en la primera silla que fue la Secretaría del Ayuntamiento yo dije, yo no puedo llegar aquí a las 9 de 10 de la mañana si los países salen a las 4 de la mañana, tengo que entrar a las 8 yo no me puedo ir de aquí hasta terminar de atender el último a veces pasaba que abrí la oficina a las 4 de la tarde y le decía a la secretaria ¿cuántos faltan? Pues hay como 30. Entonces, ¿qué hago? Salgo y les pido yo. Hagan una fila, por favor, paisanos de... Una fila. Los voy a ir atendiendo. Pero les quiero decir que no sean malos. 30 minutos por el tiempo de las personas que están hasta el final. Y no y, más de mil pesos. No, no. <risa> no, no, para nada. Yo, Ay, te por voy por a decir por una por cosa. Por Cuando yo recibí mi primer mi primera quincena del municipio de Topilanco porque tú sabes que ya te pagan mil pesos a la quincena y te dan tu compensación por otro lado pero hasta los 30 días cuando yo recibí mi quincena ya era como 700 pesos ¿y esto qué es? Eso, eso sí lo repartiste no, eso, oye eso sí me lo guardé entonces ese tipo de cosas fueron las que me hicieron un político sencillo honesto, cercano a la gente y además con unos sentimientos realmente cuando la gente está sufriendo. Algunos dicen, es que fue mejor la primera administración que la segunda como presidente municipal. Y debo decir que yo no... No te antes. Vamos a dejar eso en, en stand-by. Bueno, pues nada más es un punto importantísimo. Me lo contestas en claro. un ratito más. Vamos a dejar que... que nadie... Digo, porque te vas a adelantar a la parte más importante a ver, a ver, Bueno, no más importante De, de las importantes Voy a, hacer, ta, ta, ta. a ver Yo me reservé Lo que es Hemos escuchado todos De la boca de Eduardo Es vivir la vida Estilo Chetumal, pero no como la gente Piensa cuando oye, vivir la vida Estilo Chetumal con ritmo Ni y saber, como la canción saberla gozar. Y saberla gozar o sea, vivir en Chetumal, en los tiempos en donde nacimos los que nacimos allá, o crecimos allá, era difícil, salíamos por el compañerismo y la solidaridad de todos, un ejemplo es el papá de él, ¿sí? Y yo sí quiero eh, reconocer que los valores en los que mucha gente como él, que es una figura icónica, están formados. Porque el éxito de él cuando llega a ser presidente, no vivía en Chetumal cuando él fue presidente, pero escuchaba lo que comentaban es precisamente su calidad humana. No te puedo resolver, pero te puedo ayudar. Sí te puedo resolver y ahí va. No te voy a hacer esperar para decirte si puedo o no puedo. Y eso son los valores realmente de vivir la, estilo, la vida estilo Chetumal, no como piensa la gente que es solo la canción. Claro. O sea, vivir la vida ahí era ah, difícil no la gente lo piensa los chetumaleños claro. los que vivimos en Chetumal lo pensamos porque eso nos enseñaron y algo que dijo muy eso importante eso nos dijeron, pero tienes razón, hay fondo en lo que es el, el vocablo o, o lo que es el ritmo de la canción, vivir la vida al decirlo Chetumal, no solo es bautizarlo, no solo vivir esa. Tenemos conocer, responsabilidades claro. solidarias pero, pero, con la sociedad. ¿Qué? Mira, claro. esto que mencionó esa Ena. Esa es nuestra formación de chatumaleño. Es y, es es, y esa es la formación que reconozco. Eso que mencionó Ena fue muy importante y voy a subrayar sobre eso. Eh, Somos puro corazón. Abu Shaki tenía la formación nata. Así o innata. Teniendo. La sigue teniendo. Renata. De, o renata. <risa> él sabía, a ver, no todo lo puedo sacar del ayuntamiento. O sea, hoy por hoy, y desde hace algunas administraciones atrás, tal vez, tal vez, digo, desde hace cinco administraciones, los presidentes municipales quieren resolver todo hablándole al tesorero, al secretario del ayuntamiento, a sus directores, y tienen que resolverlo todo con un presupuesto muy austero. Y... Y los presidentes municipales tienen la facultad, el poder, aparte de la facultad, el poder de hablarle a un secretario del Estado y decirle, a ver, necesito que me ayudes con esto, de la, de la manera que sea, por favor, buena onda, o incluso hasta con autoridad este, política, ¿no? Y, y resolver muchos asuntos, que no necesariamente se tienen que resolver con la burocracia municipal. Y creo que eso se perdió por la por la mala elección de presidentes municipales y, por supuesto, de un gabinete que, no fue, que no fue bien electo y que estaba alejando a la gente y, y, y lejano al poder. Eh, no me dejará mentir a Ushaki o Ushaki, o sea... No todo lo resolvía hablándole al tesorero, a la directora de egresos, o a la de ingresos, o al desarrollo urbano. Muchas veces le, le tuvo que hablar al gabinete de, de Roberto Borge o, o de Hendrix y, y decirles, oye, écheme la mano con esto. Y, y, y, de, y la forma tan afable y el poder que él eh, tenía este, como investidura, le daba la pauta a que le hicieran caso que lo apoyaran como se dice en el argot político en algunas cosas y, y se perdió hace mucho tiempo se perdió primero creo que por la falta de, de oficio político de acuerdo y segundo porque eh, los, los gobernantes en turno no tenían eh, el conocimiento o sea, ya, ya no Obviate el oficio El conocimiento de que podían Hablarle a un eh, Secretario de Sintra O de CEPLADER y, y pedirle un favor de esta índole Haciendo que se resolviera Un asunto municipal No sé si, si Estoy equivocado No, totalmente de acuerdo Mira, cuando tú vienes del sector empresarial Como es mi caso Porque debo decir que yo empecé en la política a los 40 años. Yo ya tenía hecha mi vida, de todos los sentidos, mi vida familiar, mi patrimonio familiar, mi estructura. Entonces, cuando tú entras al municipio la primera vez y te dicen que te va a tocar para hacer todo el gobierno, los, los, el primer año de gobierno y cada año, que te van a dar 800 millones de pesos. Dices tú, ¿800 millones? Yo en la empresa que tengo, <risa> puta con 40 Trabajo el año 800 millones Claro que alcanza Entonces yo nunca pedí prestado Al banco en ninguna ocasión De ser presidente municipal Ni en la primera, la segunda Ni en ningún cargo de gobierno Siempre busqué hacer con poco Lo que se podía Y a veces era mucho ¿Por qué? Por ejemplo Iba a una comunidad a una comunidad, por ejemplo, este caovas Oye, presidente, necesitamos que nos hagas la cancha de básquetbol y la fregada y la fregada. Entonces, miren, si yo le hago una cancha de básquetbol a cada comunidad, nunca vamos a terminar. Pero qué tal si ponen ustedes la mano de obra. Tienen ustedes este polvo, tienen grava aquí en su pongan su... ustedes algo y yo pongo el cemento. y Entonces, así empieza a ser de poco en poco. Por ejemplo, a mí me fregaban en esta segunda ocasión, porque la primera ocasión construí, haz de cuenta, 60 parques, pero las pusieron los parques del Mecate, porque no era un parque de una hectárea, era la cuarta parte de la hectárea. Pero yo les decía, siempre hay que tener la mentalidad de empezar por algo. O sea, buscabas la manera de resolver. De resolver, esa es la palabra. Y empezar. Y empezar. Y empujar. Entonces, hacemos el Mecate y en la siguiente le Yo vamos. tengo otra pregunta, que va a parecer un poco fuerte. ¿Sí? ¿Eh? Eh, tú has sido amigo de todos los gobernadores excepto el anterior pero fuiste muy amigo del anterior sí. y él quizás en algún momento te acusó de que lo traicionaste traicionaste a Carlos Joaquín nunca eso, eso es una mentira nunca a Carlos Joaquín y nunca lo he dicho cuando él intenta entrar en la política en Quintana Roo cuando yo fui coordinador estatal de activismo político del PRI al primero que voy a ir cuando voy en Cozumel porque la historia decía ve a ver a Don Asim Joaquín no, no, es el que sí, mueve sí. todos los hilos yo no sabía si movía todos los hilos pero el señor era un caballero entonces yo al primero que voy a ver es a él le digo Don Asim yo soy el encargado del activismo político en el estado, le vengo a poner sus órdenes y entonces él me agarra cariño por el apellido. ¿Tú eres ibanés Soy Abushaki. Vete para acá. Siéntate aquí. Vamos a tomar un refresco. A ver cómo está el asunto. Necesito un coordinador de activismo político en Cozumel. Ya te tengo uno. Dígame quién es. Fulano de tal. Ya te tengo también una estructura de aquí. Dígame quién es. O sea, yo, ¿para qué voy a inventar el hilo en Cozumel teniendo una persona tan experimentada como donacín Joaquín? Y además que salimos Avance. Porque Hendrix estaba tronado en Cozumel. No lo quería. No lo quería. Y sin embargo... ¿Ganó en Cozumel? No, bueno. <risa> ganamos perfectamente bien. Se hizo una estructura de uno fuerte, sólida, y ganó. Entonces, al tiempo, Félix me nombra secretario de gobierno. Y Félix también siempre decía, oye, cuando dice Cozumel, saluda a Nacim. Claro que sí. Entonces yo le iba a saludar pero por la amistad porque ya no había nada de y claro pues se le ofrecía algo <risa> <Sí>. entonces <risa> no pedimos tu plata ¿no? de ¿no? yo si sí quiero otro cafecito una disculpa no hay problema entonces tómate un café entonces el señor le dice si quieres ser un buen presidente, platica con Abuseco. Él hizo un buen papel en el 2002-2005 y te va a ayudar mucho. Amare. Él me invita a platicar con él. y Sentamos tres, cuatro horas. Claro que yo no llegué como el, el único en el mundo. Y mira, Carlos, digo, cada espacio político tiene su propia circunstancia. Pero a mí me sirvió esto. Más sí. esto tú tú más lo apoyaste... En la pre-campaña del no. 2009. Ya 10, siendo 2010, Ya siendo presidente. Él ganó. Por eso, pero para la gobernatura. Él quería ser candidato a gobernador en el 2010. ¿Tú lo apoyaste en el no, 2010? No, no. ¿No lo apoyaste? No lo apoyé. Y ahora. No porque yo tenía el mismo propósito. Por eso. No, no. Te, tú tenías tu propósito en el 2015. Ah, sí. Tierras, en la primera vez, no. Reconozco que no. ¿Y en el 2015? En el hubo un pacto político entre él y yo de que no nos tocáramos, que no nos agrediríamos, que buscáramos cuidarnos, cosa que yo sí cumplí. Y teniendo de gobernador a Roberto Borges, que él hoy oh, iba a estar en Nicolás Bravo, ármale un evento de 5 mil personas. Señor Roberto, solo van cumpleaños de 100 personas. Yo nunca lo agredí siendo presidente municipal. Y prueba de ello. Que cuando Roberto manda las, las iniciativas de tener un fiscal por 15 años y tener guaruras por 15 años para que el gobernador saliente tuviera cuidado por 15 años, el único presidente municipal que convocó una sesión y que votó en contra junto con sus regidores fui yo. ¿Qué muestra tiene decir de que aquí estoy por el lado de la ley? De lo que quería Carlos Joaquín. Y él ni así se le metió en la cabeza de ser agradecido. ¿Qué quiere decir esto? ¿De quién hablas? De Carlos. Carlos. No, de Carlos Joaquín. Carlos. O sea, tú, Joaquín. tú no agrediste a Carlos Joaquín. Mira, yo no me acuerdo haberlo agredido nunca. Y eso que digan... ¿Nunca hiciste un pacto? No, que ¿Con que Roberto Borges? No, con no, Carlos. Con Carlos. No, no, no, no, nunca. Hice un pacto de respeto. 9, porque yo busqué la gobernatura junto no con él. O sea, el pacto era, vamos a respetarlo. Correcto. ¿Y cuando, digo, y cuando viste que el piso no era parejo, porque muchas veces públicamente Roberto Borges mencionó a los aspirantes a la gubernatura y no mencionaba a Carlos. ¿Tú no te quejaste? No. Yo hice una declaración que probablemente le haya dolido a Carlos aquí, pero además es la verdad. Me entrevistan un día y me dicen es que Carlos Joaquín se va del PRI. Y yo lo que volteé y dije, pero es que nunca estaba en el PRI. Correcto. Yo nunca lo vi en un comité municipal, ni de Cozumel, ni del Estado, haciendo Así la página que hemos hecho todos los políticos que estuvimos en el PRI, como dicen, sí. pegando pendones, llevando a la gente, haciendo eventos. Yo jamás lo vi. No ¿Será que eso, los... eso fue lo que... O sea, que... no lo perdimos porque no era de los... Claro, sí, pero también sí. no los declaró ¿Será que eso es lo que, lo que le hayan molestado, incomodado, puede ser al tiempo. Sí. Digo porque pero ¿sabes qué tú, pasa? Tú me imagino que te asumes como un perseguido político, totalmente, pero además no quiero echarle totalmente la culpa a él. Pero en la gran parte es culpa de él porque él contrata a unos poblanos para que vengan a hacer y deshacer en Quintana Roo sin tener conocimiento de una clase política. A ver, ¿dónde están los políticos de Quintana Roo ahorita? Todos están des desaparecidos, temerosos, están ahí agachados, les rompieron sus aspiraciones, no tanto de ellos de hacer política, sino de hacer de Quintana Roo cada día un Estado más protagonista del acontecer nacional. Los apagaron a todos. ¿Qué ganó Carlos aquí? Un arrepentimiento en las últimas horas de su gobierno. Oye... No lo quise hacer, fíjate que este, mal. son cosas. Y luego se rodeó de un equipo de pelajustanes, esa es la palabra. Ahora bien, yo soy político y yo entiendo muy bien todo lo que pueda decirte de lo que hizo Carlos Joaquín. Pero una familia, que esa sí le meta la madre todos los días. Y eso yo no lo puedo cambiar. No, no lo puedo bueno, cambiar claro. como mis amigos y las personas de afecto. Bueno, lo que es claro es que don Nasim era un caballero. Y el otro, el hijo no. Uno de sus hijos. Sí. Bueno, es una, es una perspectiva, o sea. La mía. Vamos, porque, a ver, yo, yo pienso que considerar o calificar o clasificar la caballerosidad en el ámbito político es muy arriesgado porque la política en sí misma en sí misma no tiene pero hay reglas no tiene, no tiene moral siempre. no tiene moral no no hay moral pero hay reglas y hasta el inmoral si está en el juego las tiene que respetar sí, porque una cosa es la, pero la caballerosidad y no otra tiene. cosa es la política exactamente son cosas distintas Ajá pero sí, la además, política lo que tiene que haber también es respeto. Es que no y hay, le voy cosas, decir, que les voy a decir algo, no perdón, a perdón que les interrumpa. Aquí en esta mesa tenemos un ejemplo de lo que es el aprendizaje de la política. Vea, don Tomás, yo hace unos momentos le pregunté, don Tomás, ¿usted se lleva bien con Mario Villanueva? Claro que me llevo bien. Pregúntale a un político ahorita de los que están sentados en la Cámara de Diputados si se llevan bien con el que se fue. No, pero de bien, pero tampoco... Pero es que te voy a decir una cosa. Él, como Don Tomás y como muchos más, fueron los que iniciaron una fundación de hacer política en Quintana Roo. Y realmente ese es un ejemplo que hay que seguir todos los que tengan miras de ser políticos en Quintana Roo. Mira, yo, yo ahí sí puedo decir, yo conozco a Don Tomás es un, una persona noble pero no es una persona tonta y él puede perdonar pero no puede olvidar y él dice bueno, está Mario Villanueva en una circunstancia vulnerable y lo perdono y, y no pasa nada, ya lo pasado, pasado pero pero no puede olvidar él lo que vivió No aunque él olvide la historia, no olvida claro, claro a eso me refiero. La historia es historia. Fue perseguido. Y eso no significa. Fuiste perseguido? Claro que fue perseguido. Bueno, yo como no. Aunque él, él no lo aceptó Tuvo momentos hubo momentos álgidos. álgidos. Y, y yo al paso del tiempo asumí que para mí fueron experiencias por claro. aprendizaje. ¿sí? Claro, porque no no voy a vivir todo el momento con el veneno, porque soy político, si fuera yo soldado, oh, y haber ver parado. Un busto, don no, ya se no pone una bomba y no la explota político. enfrente de ti. No se no trata de eso la entrevista. Yo sí, creo que. Pero, aquí... sí. No, no, pero, pero él, él lo puso al tema y, y vale la pena claro. mencionarlo, ¿no? Claro, está bien. Ya lo Pero yo creo que Eduardo nos ubica perfectamente en ese contexto. Sobre todo en el contexto de. de la etapa fundacional de la clase política. Cuando la, la gente de Chetumal actuaba acuerpadamente, políticamente, circunstancia que hoy ha variado un poco. Sí. Mucho. Es otra las circunstancias, pero creo que hay muchas cosas, muchas cosas del compromiso, muchas cosas de la vocación política, de la rutina del ejercicio de poder, que hay que rescatar, porque ninguno de ellos está muerto, o sea, además están sus parientes, sus amigos y todos que tienen el derecho de seguir actuando políticamente en beneficio de su, de su, de su región. Y nosotros no podemos tener una, una ciudad capital en condiciones de miseria porque forma parte o cuando menos representa la punta de lanza de la Federación Mexicana de los intereses de la Federación Mexicana hacia Centroamérica y el Caribe, sí. y necesitamos que esté activa pero tampoco podemos tener una clase política arrodillada sí, vencida y acabada. Sí. y yo creo que lo importante en esta entrevista es tu mensaje hacia la juventud hacia la nueva generación de políticos ¿qué les diría? ¿qué tienen que hacer? ¿cómo tienen que participar? ¿vamos a seguir haciendo lo que se hacía? ¿tenemos que cambiar? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues. ¿Dónde vamos? ¿Sigo? Sí, claro. Ah, okay. Mira, la realidad es que la nueva generación, la actual y la futura, tienen una gran ventaja. La, bueno, lo que le llaman las redes sociales, la comunicación, se pueden enterar de cualquier acontecimiento político en segundos, pero eso no implica que tengan que prepararse para ser seres humanos sensibles, honestos, este, con valores y también con, mucho, con mucha fuerza para debatir en, en lo que ellos piensan que puede ser el, el beneficio para hacer que Quintana Roo siga siendo el Estado más protagonista que él. Y ahora, perdón, que vamos a tener con toda la polémica que exista el Tren Maya, mucho más todavía. Porque todo peso que invierte un gobierno en tu terreno es para beneficio. Tenga la polémica que sea. Entonces, hay que propiciar la generación de nuevos cuadros políticos. ¿Cómo? Debo decir... Mario, sí, es, un es una buena pregunta. ¿Cómo? Porque, porque yo creo que los partidos actuales no están pensando en, en, bueno, en cómo formar políticos, sino cómo formar lo que los que, gerentes. Lo que pasa es que nos hemos dejado engañar y nos han hecho creer que un partido ha sido malo. ...y el partido yo creo que nunca ha sido malo... Pero lo que hemos sido malos son algunos de los militantes de estos partidos... Es. ...entonces qué es lo que tenemos que hacer... ...para rescatar las circunstancias históricas... ...para seguir participando y para seguir participando bien... ...para poder hacer todo lo que hemos hablado hasta ahorita... ...he, he sido cosas del pasado... ...pero aquí ahorita tenemos que pensar en lo que sigue... ...porque lo que ya pasó ya lo vivimos... O sea, ...aprendimos... Bueno, claro. Posamos, subrimos, lo superamos o lo que quiera. Pero eso fue nuestra vivencia. A ver. Y la vivencia de nuestros hijos y la vivencia de los que siguen. ¿Quién ¿Cómo ha sido? viene? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdón. ¿Quién ha sido el último gobernador de la historia de Quintana Roo que propició la generación de nuevos cuadros? Fue Mario Villanueva. Es el único, ¿no? No, no, no perdón Don Chucho Martínez. No, el último gobernador que propició la generación de nuevos cuadros fue Roberto Borges Malogrado. No. Acabado, sí. Perdóname. Sí, yo, yo, creo, yo, yo, creo, yo creo que, de que de de, después de, de, de Mario Villanueva... fue Alberto Jorge. Con no, todos sus errores ¿sí? Yo te voy a decir, ¿por qué no? Porque... Es la misma generación que, que llegó a Mara Rezano a ganar. No. Bueno, es este, respetar a tu familia. Claro, claro. Todo Puede ser que Chucho. a lo mejor no estoy enterado de eso. Pero, Mario Villanueva. Indudablemente que el primero fue Don Chucho. Ah, no, no. Don, Don Chucho, Chucho generó. Don Chucho lo que generó duró siete administraciones. Sí. Yo digo que fue más bien el principio con una gran motivación para que todos los Quintana Rodríguez participaran en política. Porque Don Chucho, en realidad, siempre ha sido una persona que no nos ve como colores partidistas, nos ve como Quintana Rodríguez a todos. Nos ve como opción de servir a, ser a Quintana Roo. Entonces, pero Mari Villeneuve tuvo el. el el proyecto, y, y yo soy producto también de él. Claro. Un día dijo, hay que abrir el espacio a las nuevas siete, generaciones. Siete, ¿Qué siete. quiere decir abrir un espacio? Okay. Pero además hay que apoyarlos. Porque tú tienes un grupo político a los 20 años. <coughs> y bueno, quieres hacer un evento importantísimo, pero necesitas... ¿Con sí, qué ojos? Entonces, allá se empezó a propiciar el apoyo a los... Grupos políticos juveniles y no solamente del PRI. punto que por estrategia más vale tener amigos en diferentes canastas, pero empezó a propiciar muchos amigos. Carlos Hernández es producto de uno de ellos. Yo de atrás, pero sí. sí. Yo soy producto de uno de sus de, de, de ese convocatoria que hizo. Entonces, yo la verdad es el único que recuerdo que dio un apoyo total en todos los sentidos para que hiciera una nueva generación de Sí, poder. lo que pasa es que lo que dice mi hermano Jorge Rodríguez que, que tiene razón también es sí. decir, no, no se opone a lo que tú dices No, yo no me opongo Mario, Mario eh, digamos que le dio seguimiento a esa camada y a esa eh, inercia de crear cuadros políticos eh, no es que sea suspendido, pero sí hubo como que una, un break entre Hendrix y Félix Félix eh, incubó algunos de ahí viene Beto Borges no no, Beto no, venía. no no estoy de acuerdo no discúlpame bueno a ver cómprame la, la, la cuenta pero es mi opinión no, no no no no no es mi opinión adelante adelante, adelante. yo creo que no, Beto broma. Borges viene de Félix yo creo tal vez no perdón de mi inocencia, amo mi inocencia, amo mis errores, bueno, pero, pero, pero sí coincido con mi hermano Jorge Rodríguez en el sentido de que cuando Beto Borges llega a la gubernatura, él genera una generación, valga la expresión, que hasta la fecha se mantiene vigente. Inicia una nueva camada. Inicia una nueva camada de jóvenes, camada de jóvenes de y le da secuencia a otra que se empezaba a fecundar Malogrado. en tiempos de Villanueva y voy a decir, por ejemplo, uno los de, de ellos, ellos. Carlos Lima. Los garbancitos, los garbancitos. Carlos Lima, o sea, él era alguien que participó en la campaña de Adi Joaquín para la gubernatura en la interna del PRI y era un jovencito y después Beto Borges lo adopta y lo hace magistrado y, y mira. Lo hizo director del registro público. Y también de lo propiedad. hizo magistrado. Bien. y También lo hizo magistrado y, y, y permaneció Entonces, durante todo el sexenio, todo sí. el sexenio de, de, por la de Carlos. Por la inteligencia. No, por su, vale, o sea, como, lo puso, pero la inteligencia. No, claro. porque no, también... Primera, porque está bien, también ¿no? Lo vale. Está bien. Espérame, es que Carlos Lima no, no era Borgista como tal, era o sea, sí era amigo de Beto Borja. era un abogado capaz y además venía de la familia Joaquín entonces Carlos lo identificó en su momento, claro. al principio no después sí, no valoró. y dijo bueno continuar, y Carlos Lima se convirtió en un ente muy importante no en el equipo de Mara Lezama la actual gobernadora de Quintana Roo y él sumó a muchos borjistas de los que claro de los que ver, fecundó fundó Roberto Bauer. A ver, lo que voy a decir es grave, pero es lo que yo pienso. No, no. Es grave todo lo que dices, de hecho. Okay. El, yo pienso <risa> que la clase política en este estado estaba caminando conforme a lo que eran los cánones y la historia que se venía derivando. O sea, gobernadores, si no nacidos acá, muy arraigados y que fuimos avanzando. A ver, y que... Don Jesús de arroyo yo al menos lo conozco desde que tengo cuatro años, ¿no? Este, pero Joaquín pues no lo conocía, pero de oída sí. O sea, yo sí viví la transformación del 74. Yo sí viví cuando nos discriminaban como territorio. Sí conocí. De hecho, yo alcancé a conocer a Rojo Gómez así muy lejano, así unos días. Y David Gustavo también. Lo que yo sí quiero decir es que la clase política en este estado se fisuró y se rompió cuando Mario Villanueva sale en un momento de caos formado por lo que sea, no estoy acusando a nadie, un caos político que tal vez él generó. Sí, claro. Y si sí, yo creo que Don Chucho Martínez Ross fue el último gobernador que impulsó los cuadros, que Pedro Joaquín siguió impulsándonos pero con Mario te impulsaba y si se molestaba se o no le gustaba te bajaba no voy a decir el nombre era un subprocurador sub o un subsecretario de que un día acabó de ser subsecretario o secretario de seguridad en fiscal especial no que le caiga el 20 quinque entonces ahí caiga? mande, que ¿El le el caiga el, estamos hablando ex. de con ¿Sale? no con Mario por eso por de aquí, ¿no? entonces yo pienso que la debacle real De la clase política de Y eso que quiero a Mario ¿eh? Y lo respeto Empezó con Mario Después de eso Infiltraron cuantos grupos políticos Económicos Y, y de, de, dueños de dinero Empezaron a ingresar a la política Porque la política ahora Tienes dinero y quieres ser político Antes eras político y querías dinero No sé, si ahí tiene razón Porque después de Mario Siempre. Después de Mario con Jair Empezaron a entrar lo no que Mucha pasa gente es de fuera acabó el ciclo que inició con Don Chucho. Mario fue el último representante sí. de, de esa clase política que él formó. Y cuando Mario en su salida tuvo los problemas que tuvo, tuvo que inventar porque la candidata natural era Adi Joaquín sí. Y la baja Mario inventa la nueva candidatura de Gentes. Sí. y allá cambia la historia de quién. Como diría en ese política. programa, el momento, el segundo que cambió tu vida. El minuto. ¿Ese el minuto. Después de eso. Dime un gobernador que haya formado una clase política. O un cuadro. Por eso. El presidente Roberto política. tiene amigos. Por eso no de Roberto que empezó a formar un grupo de muchachos. Lo intentó. Y lo hizo muy bien. Lo intentó bien. Lástima que terminó muy mal. Claro, terminó mal porque Por muchas cosas. Sí, no calculó bien muchas cosas. Por muchas cosas. Se, ex, cosas. se excedió en otras y así. Pero, pero él sí lo empezó. Él fue, para mi gusto, así. Si y, y, somos, hablar de y, y, y muchos de ellos están en este gobierno. O de ciclos políticos. Cierto. Él pero no fuera. están formados. Bueno, se tiene que formar con Bueno, eh, ya esa es otra historia. ¿no? Por no sé del es historia. Nosotros, Algunos están en el Verde, están en Morena, Nosotros, pero. Cuando empezamos tampoco estábamos formados. Claro. Los, los, ellos, cuando yo ya me dio mi oportunidad, eran chavitos salidos. Así ha de la universidad, ni lo conocía, ni él lo conocía, y me dio la oportunidad, y, y es mi amigo, y, y lo quiero un montón. ¿Y cómo le agradeciste, trabajando bien? No, yo no, no le tengo que agradecer a él, le tengo que agradecer a la vida, le agradezco a él, desde luego, que es mi amigo, es mi compadre, lo quiero mucho, pero a mí me dio la oportunidad, yo le demostré al Estado, le demostré a los Chucho, le demostré a mi familia, y me demostré a mí mismo que yo podía, que yo tenía que hacer. Claro. Bueno, el relato de Don Comar se convirtió también en este momento en, una, en un debate actual. Pero vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo como debe ser, con historia, ¿no? Porque este programa se basa precisamente en el pasado, aunque sí estamos hablando del pasado. Finalmente, el, el, okay. tema, personal, el, el tema personal es Eduardo Espinoza Gusharki. Claro. Y ya nos fuimos a hablar de otras cosas que sí son del pasado, pero no son de Eduardo Espinoza Gusharki. ¿Es Eduardo? Eduardo está presente y tiene que dar un mensaje. Para lo que sigue no para lo que vamos a cerrar con, con este programa eh, de manera muy eh, directa haciendo un análisis general y que Eduardo Espinoza Buschaki nos diga al final qué es lo que él piensa que, que su pasado le generó para el futuro ¿les parece? Sí, ahora sí. primero las damas ¿Yo? No, sí, no, vamos a hacer que que no sé si tú no seas dama Pero yo sí te considero es la única. Bueno, yo lo que quiero decir Que la clase política chatumaleña real O sea, los nacidos allá Los crecidos allá uh, Nos nos inculcaron A lo mejor fue un mal De que Hacer política es ser solidario Y que la política Actualmente no se basa en La solidaridad con tus compañeros, con, tus, con ciudadanos, con tu casa, sino en una administración que va en otros canales. Y que yo sí quiero reconocer ahora que está mi paisano aquí, decir a nosotros, a lo mejor fue, fue equivocado, nos enseñaron que ser políticos es solidario y tratar de resolver lo mejor posible lo que podamos hacer, lo que esté a nuestro alcance y si no, ver qué podemos hacer más. Siempre hay un plus. Los valores han cambiado, lo yo lo reconozco, o sea, no soy político de este tiempo, no puedo asumirlo como tal, pero yo sí quiero reconocer esos valores que fueron para mí fundamentales y creo que, por lo que ha dicho Eduardo, también para él. Yo creo que la política no tiene tiempo, la política tiene circunstancias y tiene momentos. Y yo creo que en Quintana Roo hay políticos de formación, y de convicción, que lo hacen y participan por convicción. Y que los políticos de Quintana Roo no pueden cerrarse al pasado, no pueden quedarse a llorar lo que han vivido, sino que tienen que pensar y participar en lo de hoy y en lo que sigue. Y creo yo que esa es la obligación de la participación de Eduardo Espinoza y de todos los amigos y políticos y con los que me comparto. Don Tomás. No es la primera crisis que sufre la clase política del sur. Ya sufrió dos antes, cuando se acabó el ciclo de la lucha pro territorio y cuando se terminó el ciclo del autogobierno, ¿no? Ya que llegaron al gobierno y eran otros, ¿no? Ya ¿Sí? Entonces, son circunstancias diferentes, hay que saber refundarse, no hay recetas. Hay que hacerlo de acuerdo a las circunstancias y con mucho... Y ni siquiera en un solo partido. Pero hay que hacerlo en los partidos y fuera de los partidos. Creo que lo que lo que no puede ser es que la clase política del sur se quede dormida. Ya pasó tres crisis, ya estuvo muerta tres veces. Sí, o sea, que no puede revivir. Te revivir. Yo, yo, yo diría, en mi análisis final... Eduardo Espinosa Bushaki viene de una camada de políticos institucionales que él supo en su momento no serlo, pero siendo, eh, vamos, jugando un doble papel. Es decir, soy institucional, pero al mismo tiempo tengo que cumplir con mi institucionalidad personal. Eduardo sufrió las consecuencias de esa institucionalidad, porque él creyó que su amigo Carlos Joaquín no lo iba a perseguir. Y digo Carlos por decir Carlos, porque a lo mejor ni fue Carlos, fue su gente, ¿no? Y él, creo que esta experiencia que acaba de pasar, le va a servir para entender su futuro. Él es un animal político. Él ya no puede decir, me voy a retirar, voy a irme a mi empresa, voy a cobrar... En, en, en una caja. No, no, no, no, no, no, no. Él va a seguir buscando la oportunidad política, por lo menos hasta que se sienta achacoso. Creo que eso <risa> falta mucho, ¿no? Todavía. <risa> eh, yo veo a un Eduardo Espinoza Buschavqui con una visión muy amplia, no sé si sea verdad que tenga tantas ofertas políticas, pero yo lo veo eh, más verde Uy. que, que va, naranja. Va a madurar. Va a madurar, <risa> pero lo veo más verde que naranja. <risa> Eso fue así. Se llama Straw Ball, ¿no? El ball. <risa> y, pero, pero, bueno, por ejemplo, a mí me gusta el mango verde, ¿no? O sea, a mucha gente le gusta el mango verde, ¿no? O sea, sin albur no, bueno. <risa> el verde es naturaleza. El verde es vida. Es vida. Claro. Usted, es instinto. <risa> Yo creo que, que Dora aquí, va a dar una sorpresa pronto. Y, y creo que su futuro es el verde. No lo sé. Tal vez Movimiento Naranja ah, lo lo arrope, como su eslogan de, de gobierno que era en movimiento pero no lo sé, y lo que sí creo es que Eduardo Spinoza Bushaki eh, no está muerto está vivo y va a continuar y, y yo en lo particular le agradezco que haya tenido el, la condescendencia la consideración de venir aquí a, a, a mi casa, a su casa a la casa de mis hijos y la y, y participar con nosotros en esta mesa de relatos de Don Tomás la y poder poder decirle a la gente de Quintana Roo y del mundo pues su experiencia ¿no? y que no las diga él ¿eh? él va a dar su resumen final y se despide del programa por favor pero que en colores de, bueno debo primero ganar. debo agradecerte la invitación Jonathan la verdad me llevo una grata sorpresa de tus atenciones de tu familia, de tu esposa todos los que están aquí, tu equipo eh, también agradecer este maravilloso encuentro con Ena, mi paisana con don Jorge Carrillo un gran amigo y con el maestro don Tomás Contreras aquí también me estamos acordando una anécdota cuando fui presidente municipal que él estaba a cargo del la chingón cuya y no sé qué era el otro, el dengue. Sica, Sica. y cuando me presentó el proyecto no dudé en hacer lo que él me decía, ¿no? Pero sí pienso de que, este, antes de terminar, de que Quintana Roo vive un momento histórico. Histórico porque por primera vez en la historia hay una mujer gobernando. Y esto es el reflejo de los espacios que las mujeres durante tantos años han luchado. Yo recuerdo hace 20 años en un evento, este, hablaban de la equidad de género, y yo dije de broma, ojalá y que dentro de 20 años, así como ustedes las mujeres, reclamen los espacios que les corresponden, nos escuchen a los hombres reclamar también los espacios que nos tienen que corresponder. Y hoy ya es una realidad. ¿no? Vemos un congreso mayoritario, vemos una administración con equilibrios de la equidad de género. Quintana Roo Producto también de los diferentes De las diferentes responsabilidades Que he tenido en la vida pública He visto que es un Mosaico multicultural Yo inicié Con el activismo, Pero cuando uno sale De la casa común Que es Chetumal Y empiezas a estar en el mundo De Cancumple y el Carmen Cozumel, Tulum, Te das cuenta De que los orígenes necesitan a gritos el refuerzo de los pensamientos de miles de hombres y mujeres que llegó a Quintana Roo. Que llega un momento que tú tienes que dejar de pensar que los que nacimos aquí somos los no plus, plus ultra, no, los que tenemos más pertenencia. Y no es así. Para que ese Estado sea cada vez mayor y trascienda más fronteras y que tenga una vida plural como la que tenemos ahora, pues tenemos que aceptar que algunos nacieron allá, otros aquí, pero que al final de cuentas lo que cuenta es el amor que le tiene cada uno a Quintana Roo, que bien que mal a todos los que hemos estado empeñados por hacer que Quintana Roo le vaya bien, sea un estado cada vez más organizado, más próspero, más protagonista en el ámbito nacional e internacional, pues todo ese tipo de, de... de toda esa clase política y de ciudadanos espectadores, pues tenemos que sumarnos a las tareas. Los gobiernos ya no pueden solos. Necesitan de la voluntad de cada hombre y mujer de participar, de hablar, de tomar decisiones, de opinar de las acciones que hacen cada vez los por ejemplo los poderes este, legislativo y ejecutivos sobre todo entonces yo siento que por experiencia de vida que cuando tú te sientas en una silla de gobernar te olvidas de qué colores son todos hay gente brillante en cualquier ámbito de, de, de la política también y sobre todo hay gente brillante en las comunidades rurales que menos te imaginas que te va a salir una propuesta de gobierno importante. Entonces, pues todo este paso en la historia política de Quintana Roo nos debe de obligar a estar de la mano todos, buscando siempre mayores eh, grados de excelencia para alcanzar una verdadera prosperidad para todos los quintanarres. Indudablemente Quintana Roo, siempre que oye las cifras en, en en las encuestas nacionales, pues no está en el primer lugar, pero no está en el último. Está en lugares cercanos. depende de qué se trate. Sí, claro. claro, claro. <risa> si es en feminicidios, por ejemplo, estamos muy cerca. Sí, sí pero es en la, la generación sí. de empleos, por ejemplo, estamos muy lejos. No, estamos muy cerca, oh. estamos muy de arriba. Más. Y eso sí. da prosperidad también. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿va a ser candidato en 2024? No lo sé. Pero quiere ser candidato en el 2024. Acá. Acá ya lo dijo él <risa> no pero él él tú vas a ser su coordinador de campaña sí, ¿Sí? ¿Sí, sí, no va ¿Sí nos vamos de coordinadores sí, de digan? campaña no, no, no. es que uno mira yo cuando pues. empecé en la política yo tuve la fortuna de tener la cercanía de don jesús martínez ros que él siempre estuvo cerca de, de mí como muchos jóvenes de esa época porque él fue mi maestro de historia universal Nunca me dio una clase de historia universal, pero de política siempre. Y sabes qué, pasé con puros dieces. Entonces, pero él, no es el él me de decía, la clase de ir a comer el machacado, como lo quieras. ¿Verdad que el machacado es reciente, no sí. era no. de antes? No era antes. No. Oye, no, pero, sí no, no, no. ¿En Chetumal el machacado? Pero él me dijo, me dijo atrás. un día, perdón. No, perdón. Yo viví en en 1936. Él me dijo un día La política es un día Que nunca la, te lo vas a quitar en la, en la brega, Nunca la, Entonces uno madera. se sale de su ámbito cotidiano tú ¿tú de cuenta que usted se va a la Ciudad de México Francisco, Y ya tiene usted O usted quiera, cualquier estado sí, lo Y lo se lo lo lo pasa a meses de tranquilidad Pero cuando regresa al terreno Siempre hay alguien que en la banqueta Qué bueno que le veo. Me gustaría que usted sea esto. Me gustaría que sea usted el próximo esto. Y entonces, entonces haya Hayamos aquí. Un animal político. Ah, sí, Hayamos no. aquí. No, yo, yo se lo dije primero. Claro. ¿eh? <risa> Hayamos aquí para 2024. Senaduría, supongo. Lo que salga. Presidencia de la República. No, no creo. Que... No. So, entonces no es, no es no, lo que salga. No, para, Oye. para eso salga. ¿Quién no? ¿Cuál no? ¿Los chotamaleños son? Temerarios. Vamos a cerrar el programa si me permiten con una canción de mi hermano Manuel Agustín García Acá vete para acá. Adelante. No sé si se puede enfocar a, a Manuel Agustín. Oye, muchas gracias de No, un placer. Todo muy bien. Ahí bien. Acércate Hasta me. siempre comandante. Hasta siempre comandante. Cantautor cubano. Manuel Agustín García Él acompañó. No, no. ¿Qué es la, com la, la composición? Es una canción clásica. Carlos Puebla. Puebla. Hasta siempre comandante de Cabo Es una Puebla. canción clásica cubana. Está. Aprendimos a quererte. Hasta pronto. Desde la histórica altura. Cuando el sol de tu bravura. No llores, no no Tommy. Le puso ser eh, ¿Se, eh, se de la, de la, de cara de la cara? La presencia pero, pero estábamos como hay un almudicado va Es que yo lo he visitado mil veces y siempre lo he tapé no, Porque él sí es sí. Uh, radical. Uh, uh, uh.